Hola, buenos días. Eh, gracias a los asistentes por uniros a esta sesión informativa que organizamos en colaboración con nuestros colegas del programa media y, lógicamente, con otras entidades que hemos creído que podría ser de vuestro interés. Bueno, voy a ser muy... Eh, muy breve mi intervención, voy a dar inmediatamente paso a, a mi compañera María Azcona, que como sabéis, si no os lo aclaro, es la encargada del órgano de coordinación. Ya sabéis que lo hemos, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero bueno, no está mal que os lo refresquemos, que el programa Europa Creativa tiene dos subprogramas, el programa Cultura y el programa Media, y lógicamente tenemos que hacer jornadas en, en, en, en colaboración. Por encima de nuestros dos subprogramas está el órgano de coordinación, que es efectivamente el que hoy convoca esta jornada y que, como os he mencionado, eh, eh, representa a María Zcona. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo, tener tra tranquilidad, no va a ser hablar de nuestros programas, que ya nos habéis oído en muchas ocasiones, sino informaros de otras fuentes de financiación a través de, otros, de otras entidades que creemos que, puedan ser, que pueden ser de vuestro interés. Ya sabéis que nosotros tenemos también un plan de trabajo y en ese plan de trabajo recogimos que lo íbamos a hacer efectivamente con, con entidades Y en este caso va a ser CREA, eh, SGR, Sociedad de Garantía Recíproca y eh, Tríodos Banca. A CREA que estará Mónica, Carretera, ya, ya os, Mónica Carretero perdón, ya os va a eh, presentar también eh, María Corral, le conocemos de hace bastante tiempo porque si os acordáis, el instrumento de garantía que gestionó crea SGR pertenecía al programa Europa Creativa en este actual eh, periodo ha salido ¿eh? esta, esta herramienta de financiación y está en otra dirección que se llama DigiInvest Invest que es eh, la que recoge todas las eh, digamos todos los todos los avales entonces básicamente esta es un poco eh, eh, la estructura de la, la estructura de la jornada una vez que acaben las presentaciones a los panelistas los presentará ahora María, una que acaben las diferentes intervenciones. Va a haber un eh, plazo de preguntas que los podéis eh, eh, decir a través del de chat Preguntas y Respuestas, ¿de acuerdo? Ahí escribís vuestras, eh, vuestras preguntas, también las podéis, los podéis hacer oralmente si hacéis la petición con la manita y a partir de ahí se os abre el micrófono y podéis hacer la, la, la, la pregunta y las leeremos, las verá creo que María Azcona a el ponente al que, al, al, al, que, a cuya, a, al que la pregunta vaya dirigida. Y sí que os solicitamos, por favor, que también lo hacemos siempre, es que al final de la jornada, justo cuando termine, se os va a pasar una encuesta que nos interesaría enormemente que cumplimentaseis porque esto nos da feedback y nos da munición para luego orientar eh, futuras, eh, futuras sesiones informativas. Así que nada, por mi parte es todo lo que tenía que decir. Paso la palabra a, a, María, a María cona y y ella ya a partir de ahí se va a encargar un poco de gestionar toda la semana. Gracias. Hola, buenos días, eh, muchas gracias Augusto. Eh, sí, bienvenidos a esta jornada que hacemos eh, en colaboración, como ha dicho Augusto, todas las oficinas de la Oficina Europa Creativa España, con CREA y con TRIODOS. Eh, voy a, a compartiros mi presentación, porque aunque ha dicho Augusto que no vamos a hablar de, de Europa Creativa, Sí que me gustaría hacer una pequeña referencia porque hemos visto que entre todos los participantes en el, en el, en el webinar eh, sí que hay mucha gente que no conoce lo que es Europa Creativa, entonces voy a hacer una mínima mención para que sepáis que, bueno, que Europa Creativa es el programa 2021-2027 de la Comisión Europea para el apoyo a los sectores culturales y creativos, eh, que tiene estos dos objetivos generales que, que os he, eh, he escrito aquí, que sobre todo es salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad cultural, lingüística, el patrimonio cultural y lingüístico europeo, por supuesto, y también apoyar a las industrias culturales y creativas en su desarrollo y en, su, en afrontar los retos que le, que le propone el, el nuevo mercado y el nuevo orden mundial y, y económico. Como ha dicho Augusto, tenemos dos eh, subprogramas fundamentales, eh, Cultura eh, y Media. Media se encarga de todas las ayudas dirigidas al cine y al audiovisual. Todo esto lo explico porque he visto, como ya os he dicho, he visto que hay muchas entidades que no conocíais Europa Creativa y quizá os sea de interés, más allá de lo que hablemos ahora sobre instrumentos de garantía financiera y otros medios de financiación, que os sea interesante. Eh, conocer que hay ayudas para el sector audiovisual y que también ayudas, hay ayudas en Europa creativa para el resto de los sectores culturales, que no son el audiovisual. Por eso lo dividimos como en, dos, en dos partes eh, fundamentales: media, todo lo que es audiovisual, cultura, lo que es cultura, pero no es audiovisual. ¿de acuerdo? Y eh, bueno, ese es el presupuesto que tenemos para este periodo 21-27, que ha subido bastante con referencia al del periodo anterior 2014-2020. Se reparte de esta manera que veis aquí, eh, para media, para cultura, para un también, capítulo intersectorial con una serie de convocatorias que, de las que ya hablaremos en otro, en otro momento, pero que también pueden ser de vuestro interés. Toda esta información la podéis ver en la página nuestra que es europacreativa.es. Y también Europa Creativa tiene otras muchas eh, iniciativas, o algunas como conoceréis, por ejemplo, el, las capitales europeas de la cultura, los premios europeos de la cultura, el Observatorio Audiovisual, y también otras eh, iniciativas que se están poniendo, bueno, que ya están eh, plenamente consolidadas, como Music Moves Europe, que es una línea de ayudas específicamente para el sector de la música. Y eh, Culture Moves Europe, que está empezando ahora, que es una m, línea para la movilidad de artistas, que quizá también os puede ser de ayuda, simplemente para que sepáis que esto eh, existe. Y que en España, eh, como ha dicho Augusto, eh, la Oficina General Europa Creativa... España está aquí en el Ministerio existe un órgano de coordinación en el que, en el que yo trabajo eh, y existen cinco oficinas de información a las que si tenéis interés en conocer eh, eh, más sobre las ayudas Europa Creativa debéis dirigiros en función de vuestro sector. La oficina Cultura, como os he dicho, todo aquello que no es audiovisual, está aquí en el Ministerio la coordina Augusto, mi compañero que ha hablado antes y eh, si sois del sector audiovisual tenéis cuatro oficinas a las que os podéis dirigir. La oficina hay tres oficinas regionales, Andalucía, Cataluña y Euskadi y si estáis en el resto del, del territorio español os podéis dirigir a la Oficina de Media España que está aquí en Madrid. Todos estos contactos los tenéis en la página web europacreativa.es, en las páginas web de todos nuestros compañeros. Eh, simplemente Quería hacer este, este apunte para hablar ya de lo que es lo que nos ocupa en la, en la jornada de hoy, que son los instrumentos eh, de garantía financiera y entidades financieras que pueden ayudar a los sectores culturales y creativos a, a, a tener esa financiación, más allá de las ayudas que podáis recibir, ya sea a nivel europeo, nacional o regional. Por esa razón hemos invitado eh, a la jornada de hoy a dos representantes de dos entidades financieras que han trabajado y trabajan activamente en la financiación eh, de estos proyectos culturales de cualquiera de los sectores ¿vale? y luego tendremos el caso práctico que siempre nos gusta que venga gente que ha tenido esa experiencia a contaros eh, a vosotros eh, lo que han tenido que lo que han tenido que hacer, o sea, cómo ha sido para, para ellos la experiencia de recibir esta financiación a través de estas entidades de crédito, en este caso tendremos a Alberta Cassens de la Gran Chapel y tenemos a Nate Escobar de Galápagos Media, un proyecto de música y un proyecto audiovisual hago referencia ahora a, eh, a un, el instrumento de lo que existía, con lo que también ha dicho Augusto, el instrumento de garantía financiera que existía en el, pro, en el programa anterior, en, el, en Europa Creativa 2014-2020, porque eh, digamos que es un poco previo a lo que yo voy a explicar ahora, que es cómo, qué instrumento de garantía existe ahora dentro de, eh, no de Europa Creativa, pero sí de, de, de la Comisión Europea. En el periodo anterior eh, se vio la necesidad de que las industrias culturales y creativas tuvieran una, una ayuda para acceder a los créditos y a los avales de las entidades financieras. ¿Por qué? Porque, por un lado, las, las, obviamente las, estas industrias necesitan esta financiación, pero las entidades de crédito mmm, las percibían como... Como un resto de riesgo, básicamente porque no las, no las entendían y las desconocían. Entonces, para ello, eh, dentro de lo que, se, lo que era el programa Europa Creativa, se creó un instrumento de garantía financiera, que era un sistema de avales implementado por el Fondo Europeo de Inversión, en el que eh, la Comisión y el Fondo avalaban con un 70% el crédito que una entidad, eh, una eh, empresa del de sector cultural y creativo podía pedir a, a una entidad de las que estaban dentro del, del instrumento. Claro, con una, con una garantía del 70%, pues la, obviamente las condiciones eran muy buenas y eh, digamos que fue un instrumento que tuvo mucho éxito. Como os digo aquí, los objetivos eran mejorar la capacidad de las pymes y de las empresas del sector a la financiación y por otro lado, mejorar la percepción que tienen las, los intermediarios financieros sobre eh, el sector cultural y que no es un sector de riesgo, que es un sector en el que se puede invertir y que no es un sector problemático. Para ello también se implementó un programa de capacitación que también se va a implementar eh, en, el, en, el, en el instrumento actual, en el 21-27%. En España, bueno, en España eh, realmente el instrumento de garantía tuvo mucho éxito. Ahora os voy a poner unos pequeños datos para que lo sepáis. Fue, España fue el primer país que firmó un acuerdo con el Fondo Europeo de Inversiones y con la Comisión para implementar el, el instrumento de garantía financiera aquí, a través de, de CERSA, la compañía española de refinanciamiento que pertenece al Ministerio de Industria. Y eh, CERSA lo que hizo fue eh, trasladarle, digamos así, el, el, la pelota para, a las eh, SGR, las sociedades de garantía recíprocas. Existen 18 en España. 17, que son correspondientes a cada una de las, de las comunidades autónomas, y existe CREA, la que es la 18, la SGR 18, que está que tenemos la suerte de que está plenamente dedicada a los sectores culturales y creativos, y es eh, Mónica Carretero, os va a hablar ahora eh, sobre qué, qué es CREA y cómo funciona en este sentido. Entonces, simplemente para que tengáis unos... Aquí unos datos eh, del, del periodo anterior, eh, eh, más o menos calculamos, entre, combinando los datos de la comisión con los de CERSA, que el 62% de, los, de las operaciones que, de que se más o menos, que el que 60% de los beneficiarios del instrumento de garantía fueron en, empresas españolas. Y hay un dato del que me gustaría que, tu, que, que, que tuvierais en cuenta: no son grandes empresas. El 50% tenía menos de, de, de tres trabajadores. O Sabéis aquí que los datos de las empresas que han accedido a la financiación de aval de créditos a través de estos avales son empresas pequeñas que han podido sacar adelante estos estos estos proyectos gracias a este tipo de financiación veis aquí los cinco sectores más que fueron más, beneficiarios, más beneficiados todo esto tiene que ver bueno, con la clasificación de las empresas, por eso a lo mejor comercio es un poco raro pero son las clasificaciones de los, de los códigos NACE que tienen las empresas sobre todo por supuesto cine y la creación artística eh, pero bueno, para que veáis un poco que o sea, en el periodo anterior realmente el instrumento de garantía financiera tuvo mucho éxito en, en España y, y la verdad es que fue para todos un, eh, una satisfacción estos datos los tenéis en en el informe general que hicimos de, del periodo 2014-2020 que mi compañera Isabel va, a, va ahora a, a, a compartir el enlace por el chat en, junto con todos los proyectos beneficiarios de las ayudas de Europa Creativa, lo digo para que los que, sois, que no conocéis el programa si veis en, en esa publicación podéis ver un poco eh, toda la, la amplitud de lo que puede ser Europa Creativa para vosotros y en este, en este periodo 21-27 que tenemos, pues existe un instrumento más grande que no está, no está dentro de Europa Creativa porque es un instrumento general. Que, eh, eh... Ah, en este momento quería comentar también, como están, mis, con, eh, están conectados mis compañeros de la Oficina de Cultura y de las Oficinas Media, por favor, compañeros, si tenéis algo que apostillar a lo que estoy diciendo, levantéis la mano, abrís el micro y lo, y lo comentáis, ¿eh? que esto es una información que transmitimos todos. Eh, en el programa, en este como te decía, en este periodo tenemos... El instrumento InvestEU, que obviamente apoya la inversión en, en varios, pero ya en todos los sectores, ¿vale? No estamos refiriéndonos exactamente al sector cultural y creativo, con unas cifras, por supuesto, mucho más amplias. Eh, la mecánica es similar, es un sistema de avales, o, o, o, una vez más implementado por el Fondo Europeo de Inversión. Eh, Veis esas cifras de que con 26 billones de euros se, in, se, se, va, se intenta movilizar. 372 billones de euros en inversiones para proyectos de muchos sectores, pero es verdad que el instrumento eh, da cobertura a estas seis áreas, a, a estas seis áreas os he marcado aquí, y una de esas seis áreas prioritarias son los sectores culturales y creativos, por tanto, ahora mismo el instrumento se está poniendo en marcha, pero tendremos la posibilidad de volver a solicitar esta financiación y estos avales a través del de sistema InvestEU, ¿vale? Os comento que ahora mismo eh, el sistema, como os digo, se está poniendo en marcha. En mayo se abrió la convocatoria para las entidades financieras que quieran participar, que quieran ser que quieran eh, trabajar con los, con los proyectos de las em, empresas para darles esos avales. Todavía no sabemos si hay una empresa española entre ellas, esperamos que sí, porque ya os digo que el año, en el periodo anterior fue un... un fue un instrumento de mucho éxito y esperamos que también haya una entidad española que participe este año. Todavía no lo sabemos, pero en cuanto lo sepamos lo comunicaremos y comenzaremos a dar difusión sobre esto de manera amplia, como hicimos en el periodo anterior, eh, que nos recorrimos muchos sitios dando comunica, dando, dando información sobre, sobre este tema. Eh, y quería haceros un poco eh, eh, eh, señalar, eh, como os decía, de las seis áreas prioritarias. Una son los sectores culturales y creativos, que obviamente son empresas cuya actividad se basa en los valores culturales en expresiones artísticas y creativas. ¿Por qué? Porque la Comisión sabe que, obviamente, el sector cultural es uno de los... es clave en la, en la, en la economía de la Unión, aparte de su importancia para preservar la identidad y, y la diversidad cultural europea. Además, eh, quiero decir que es el 4% del PIB europeo y hay como 7 millones de personas empleadas en, en el sector. Por tanto, es un sector clave, pero que tiene, tiene, tiene, sigue teniendo importantes eh, eh, deficiencias en el, en el acceso a la, a los, a, a la financiación. Y, y sobre todo las, las, las entidades financieras le siguen percibiendo como, como eh, un sector de riesgo porque, por, por desconocimiento, básicamente. Entonces, bueno, eso es lo que intenta este sector. Intentar ayudar a las empresas, apoyarlas para eh, conseguir que sean empresas fuertes, que sean empresas consolidadas eh, a través de estas inversiones. Eh, las entidades que serán elegibles, serán las que tenéis ahí, las pymes, las empresas de baja y mediana capitalización y las empresas públicas y pequeñas. Hay otros criterios de elegibilidad que tienen que ver sobre todo, que los tenéis en la página web y ahora os pone Isabel el enlace, que tienen que ver sobre todo con el tema de con el tema de, de los códigos eh, NACE o CENAE que en los que las empresas están clasificadas. Eh, entonces, bueno, eso ya lo podéis comprobar vosotros y, y ver eh, vuestra empresa en qué, en, qué, en, qué, en qué códigos está y ver si es posible que, que, cuando ya tengamos esto plenamente funcionando en España, seáis entidades elegibles para, para conseguir estos avales. Dentro de, este, de, este, de esta parte de InvestEU, dedicada a sectores culturales y creativos, está Media Invest, que es una parte específicamente dedicada a eh, la inversión en el sector audiovisual. Como podéis aquí, el objetivo es incrementar la inversión en la producción audiovisual europea y en las compañías de distribución, para sobre todo para conseguir un sector fuerte y resiliente. Eh, eh, con, vistas a, a, futuras, a futuras crisis que pueden volver a venir. Entonces, Media Inves sí que está apoyada parcialmente por Europa Creativa, eh, pero bueno, eso en realidad a vosotros tampoco, eh, pero bueno, que simplemente que sepáis que Media sí que está apoyada por, por Europa Creativa y que hay unos beneficiarios últimos que son las empresas de producción de contenido, de cualquier contenido audiovisual y empresas distribuidoras, ¿vale? Y habrá un, pro, un programa de capacitación, tanto para las empresas, para que Puedan adaptar su estrategia de negocio eh, con el objetivo de traer nuevos inversores, eh, que, sean, que se capaciten las empresas y también que se capaciten los inversores para conocer mejor el mercado y los riesgos que este conlleva y no tener tanto miedo a, a quizá invertir en empresas eh, que no, en un sector que, que desconocen. Entonces, todo esto está esta ayuda a, a las empresas para, para que puedan acceder a, estas, a estas, eh, este tipo de financiación y esta capacitación es lo que, lo que está intentando desarrollar este, instru este gran instrumento de, de financiación que es InBSEU, dentro del cual se encuentra este apartado para los sectores culturales y creativos, y dentro del cual hay un apartado específico para la, para la eh, inversión eh, audiovisual. Como os digo, esto se está poniendo en marcha ahora mismo, en cuanto sepamos si hay una entidad española que firma con el con el Fondo Europeo de Inversiones, lo comunicaremos y empezaremos a dar eh, difusión para que todos podáis ten, tener esto en la cabeza y saber que esto es un instrumento al que se puede al que se puede acudir. Eh, y, y nada más por mi parte. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a de que las, las entidades financieras que ya están trabajando con... Eh, con, con, con sistemas de crédito os comenten cómo, cómo trabajan ellas en el caso de CREA lo conocemos más porque como os decía fue una de las empresas que implementó el instrumento de garantía financiera en el periodo 2014-2020 pero Triodos también obviamente es una entidad financiera que trabaja habitualmente con el sector cultural y ellos os pueden contar cómo os pueden ayudar a llevar a cabo eh, vuestros proyectos así que yo voy a, a bueno aquí tenéis nuestro, nuestro contacto y le voy a dar la palabra a Mónica Carretero que es la directora de industrias culturales de CREA-SGR. Pues nada, te doy la palabra para que nos comentes un poco cómo, cómo CREA puede, puede ayudar también a las entidades. Muy bien, pues nada, muchas gracias a, a Europa Creativa, a la subdirección de coordinación, a Augusto, vamos, en concreto a Augusto y a María, que es verdad que hemos tenido eh, bueno, la suerte de poder recorrernos mmm, bastantes eh, lugares de España contando lo que hacemos y, y bueno para que nos conozcan. Eh, soy Mónica Carretero, soy la directora de Industria Cultural de CREA SGR. Eh, ¿Quiénes crea? Eh, bueno, pues como ha dicho María, que yo creo que ha hecho, aparte de hablar de cosas muy interesantes, ha hecho una introducción muy buena de, de nosotros. Nosotros somos una entidad financiera eh, del sector de la cultura eh, y sin ánimo de lucro. Entonces, por entidad financiera, pues eh, nos supervisa el Banco de España, con lo cual tenemos bastante... O sea, eh, somos de la cultura, pero tenemos que seguir procedimientos y normativas establecidas por el Banco de España como cualquier otro banco. Eh, ¿Qué es lo que nos gusta destacar a nosotros? Pues que somos una entidad financiera de la cultura, efectivamente, y, eh, y lo de que no tenemos ánimo de lucro. Nosotros eh, nacemos para ayudar a desatascar esa, esa parte de acceso eh, a, a préstamos, eh, pues como ha dicho María, Quitando excepciones, como luego contará María Coronado de Triodos, que es un, es un, bar, un banco que, que bueno, tiene un perfil distinto porque lo lleva en la sangre y entonces bueno eh, pues tiene otra forma de trabajar en la cultura. Eh, pero en general los bancos pues, eh, perciben, eh, percibían eh, este sector como de alto riesgo. Nosotros realmente nacimos por el audiovisual, eh, es el origen, el origen es pues, una idea que ponen en marcha tanto los productores audiovisuales como el Ministerio de Cultura. ¿Y eh, ¿qué, qué hacemos? Bueno, pues nos ponemos en medio entre el banco y vosotros. O sea, cuando una empresa de la cultura quiere llevar a cabo, eh, porque viene ya realizándolo un proyecto, una actividad, o quiere empezar, eh, y cuesta ir directamente al banco a que le den la financiación, pues nosotros nos ponemos en medio y lo que hacemos es asumir el riesgo. Entonces, eh, bueno, pues asumiendo el riesgo, quitándole ese riesgo al banco, el banco a la hora de poner dinero no tiene problema, eh, eh, cobra un interés por ello, pero el riesgo lo asumimos nosotros. Entonces, mmm, nacimos en el 2005, nacimos por el audiovisual y hay un, hay un punto que a nosotros pues, eh, que nos cambió la vida, que es eh, obviamente el, eh, Europa Creativa, o sea, que Europa Creativa viera esta necesidad y decidiera dotar un fondo a nivel europeo que luego gestionó el FEI y que empresas como nosotros en España pues, lo hemos eh, llevado a cabo, que es eh, la línea la línea dedicada a esto de 2014-2020 y sobre todo a partir del 2017, cambia la vida ¿Por qué? porque es el empujón a decir tengo cobertura en otras eh, áreas que no son solo el audiovisual y entonces pues nosotros nos, eh, con, esta, con este apoyo que nos dan, pues nos lanzamos también a financiar, a facilitar préstamos. Nosotros realmente avalamos. Yo suelo hablar poco de aval porque es un concepto que no se maneja muy bien. Entonces asumimos el riesgo cuando el banco otorga un, un préstamo. Entonces eso ha abierto un abanico a que podamos trabajar con cualquier proyecto. Ya hemos visto que las empresas son muy pequeñitas. Eh, cualquier proyecto sea autónomo, eh, una sociedad limitada, una asociación, una fundación, cualquier tipo de perfil de actividad profesional dentro de la cultura. Entonces, sea de media, que ya veníamos eh, trabajando, como sea de la parte de cultura, de artes escénicas, eh, de editorial, plástica, eh, diseño, moda, eh, cualquiera. entonces eh, pues eh, es, eh, para nosotros es súper enriquecedor, eh, la necesidad existe y, y gracias a, eh, bueno, pues eh, María ha comentado unos volúmenes de actividad que hemos eh, desarrollado gracias a este fondo que, que efectivamente CREA ha sido el principal actor que ha mediado en que llegue a la PyME, eh, pero eh, eso pues ha sido también un germen de que crea que de hecho cambiamos hasta de nombre porque nos llamábamos audiovisual y ya no tenía sentido y entonces teníamos que abarcar mucho más como como nombre y eh, ha hecho que pasemos pues de que en varios años llegara a facilitar 237 millones de euros a que ahora mismo estamos que este año cerraremos con 180 millones. Entonces, bueno, eh, yo creo que es súper positivo tener una entidad que es vuestra, o sea, que, que es de, del sector eh, que al que se puede llegar desde cualquier vertiente o perfil, siempre cumpliendo con esos CENAE que, eh, que comenta María, pero incluso si el CENAE no es el correcto, pues es una cosa que, que uno se puede dar de alta, porque lo importante es que la actividad sea de, de cultura, con un, con una, eh, entendiendo la cultura en un, en a en un nivel muy amplio. Eh, ¿Cómo trabajamos? Pues eh, nosotros trabajamos como asumimos nosotros el riesgo pues nos gusta tener el contacto directo con vosotros entonces nosotros lo que hacemos es que nos contáis el proyecto, nos mandáis la documentación eh, mucho de proyecto porque en eso trabajamos un poquito distinto al banco para que o sea, ¿por qué trabajamos en este sector? Pues que, porque no es de alto riesgo pero porque tiene que tener un enfoque particular las empresas no son eh, no tienen una, unos capitales que, que, que bueno o, o ladrillos o demás no son empresas muy particulares que trabajan los intangibles muchísimo, entonces que un proyecto y luego estoy con un cliente, socio, amigo que os, os va a contar su experiencia, pero para llegar a producir algo o, o a realizar un evento o a realizar algo, pues por el camino se habla de, de cosas que no se pueden tocar no y yo creo que es una de las dificultades que tienen los bancos. Entonces nosotros pedimos eh, información ¿Por qué? Porque tenemos que verificar sobre todo pues, que encajamos. ¿vale? Nosotros tenemos, eh, financiamos pues, desde un adelanto de subvención que llega en el tiempo, que, no, que, que se necesita el dinero antes, a, mm, otros, a cualquier tipo de, de, de necesidad financiera que se tenga ¿no? o casi cualquiera. Hay, hay cosas que no hacemos y que a lo mejor pues, es el banco el que lo puede lo puede ofrecer eh, mejor y para ello pues tenemos que verificar que, que eso que encaja el, el perfil entonces pedimos documentación pedimos bastante documentación somos bastantes rollos pero somos muy accesibles entonces eh, información del proyecto información del autónomo eh, de, o de la empresa y con todo eso nosotros tenemos nuestro departamento de riesgos muy especializados en cultura que estudia eh, el caso concreto, el proyecto, qué necesidad tiene, o sea, cómo algo nace, necesita dinero, y los ingresos que vengan eh, de ese proyecto son los que van a devolver el préstamo. Entonces, eh, pues se enfoca mucho a proyecto, aunque hay veces que, claro, hay gente que llega y dice no, es que yo un proyecto concreto no tengo, o sea, mi actividad como, eh, como asociación o como... Es esta, entonces, bueno, también se da financiación... A, a unas actividades eh, más eh, genéricas. Eh, cuando lo tenemos todo listo, nosotros en general somos los que llamamos a triodos y decimos: Oye, tenemos esta operación lista y eh, tenemos acuerdos con otras entidades, pero es verdad que es con el banco que más trabajamos. Eh, y, y, y se prepara y todos nos vemos para firmar la operación. Entonces, hay dos: eh, pues hay un préstamo que se firma entre el banco y vosotros, y nosotros firmamos como padres de decir, si la cosa no va bien, ahí estamos para pagar al banco, y entre nosotros se firma otro acuerdo. Entonces, bueno, hemos vivido una etapa. Yo creo que la cultura, eh, bueno, pues eh, es un sector duro. O sea, de pasión, pero duro y eh, hemos vivido una etapa todavía más dura, eh, pues con, con toda la pandemia y demás. Entonces, bueno, pues ahí también hemos tenido apoyo de instituciones, igual que necesitamos apoyo realmente económico y necesitamos apoyo como el que también nos ha brindado directamente desde España, Europa Creativa y, y la Subdirección de, de Coordinación, en, extender el mensaje, porque nosotros, nosotros una de las diferencias es que no tenemos sucursales por toda España y entonces para que llegue pues es fundamental eh, que se conozca, pero también la participación de, de instituciones que ponen algo de dinero y con muy poco dinero que han puesto en CREA, pues eh, llevamos desde que empezamos casi mil millones de euros en préstamos que se devuelven, que nosotros tenemos unos datos mucho mejores que muchos bancos españoles que se han dedicado a al ladrillo, ¿no? Entonces, la cultura no es de alto riesgo, hay que conocerla. Nosotros no conocemos todos los sectores, pero los vamos conociendo a través vuestro, ¿no? Entonces, si somos expertos en el audiovisual, es porque llevamos muchos años trabajando ahí. Si, somos, si empezamos a ser más expertos en música, o, o en teatro, en danza, pues es porque trabajamos cada vez más. Eh, no quiero enrollarme mucho más, lo más importante es que estamos, que os van a pasar la página web, que encontráis nuestro teléfono, nuestro nombre, que os pueden, si no, pues eh, el propio ministerio, el ministerio, o sea, quiero decir, Europa Creativa y la subdirección María nos manda a nosotros gente para que contactemos, nosotros les mandamos. La verdad es que, que tenemos una, una relación súper fluida, tengo que decir que con triodos exactamente igual, cuando vemos que no llegamos a ver o al revés. Y bueno, pues aquí tenemos que hacer piña y, y la financiación es una de las patas eh, fundamentales de la cultura. La cultura no, está, no tiene que estar reñida con la financiación. La financiación viene a ayudar cualquier sector y la cultura lo necesita y mucho. Y prueba de ello es que Europa hizo su programa específico y, como ha dicho María, tiene su continuación y nosotros vamos a estar. O sea, seguro que vamos a estar. O sea, que tendremos la oportunidad de volver a viajar juntos para contarlo. Eh, nada, disponible para cualquier pregunta. Ahora mañana cuando sea aquí estamos siempre eh, disponibles muchas gracias a todos por, por estar la verdad que sin vosotros pues pues nada no hay nada. Muchas gracias Mónica eh, vamos a dejar las preguntas para el final si os parece para conocer como hemos, hecho, hemos, hecho, hemos dicho antes y, y vamos a dar el paso a María Coronado que es la directora del sector cultural de, de Triodos eh, ¿vale? Ahí la vemos y que ella nos cuente también Cómo, ¿Cómo trabajan con la cultura desde, desde Triodos? Adelante María. Hola, buenos días a todos y, y gracias a Europa Creativa por la, por la organización de esta jornada. Pues eh, como ha dicho María, eh, yo soy María Coronado y soy la responsable de cultura en, en Triodos Bank en España. Eh, recalco lo de España porque Triodos Bank es un banco europeo, es una institución financiera europea eh, eh, servicios centrales. Es europea, pero realmente eh, está ubicada en Holanda. Eh, lo que pasa es que tenemos un, un espíritu muy transversal en, en toda Europa y también tenemos eh, diferentes sucursales como es en Alemania, en Bélgica, eh, en, en Holanda, parte de los servicios centrales, en el Reino Unido, que es una filial desde el Brexit y eh, aquí en España desde el 2004. El banco se constituye en, en 1980 con, con la intención pues de, de aportar en el mundo financiero otra alternativa desde lo que es la, la, banca, la banca ética. Eh, ¿Y por qué cultura? Bueno, pues Dentro de lo que es la banca ética y, y dentro de lo que es Triodos y, y, y lo que son los estatutos desde la Constitución y, y el propio ADN de la organización, eh, uno de los sectores clave para financiar es el sector de la cultura en, en su amplio conjunto. Eh, entonces, eh, digamos que estamos obligados en el mejor sentido de la palabra y para mí es un, un honor en lo profesional y en lo personal eh, el financiar las industrias culturales, entenderos, saber por qué momento pasáis eh, a lo largo de, de los diferentes años e intentar daros la, la mejor eh, solución en este sentido. Y eh, yo me incorporo en la organización en, en el 2012, hace ya, vamos, camino de, de 11 años, y, y, y, y digamos que el por qué yo me me uno a la organización es porque eh, un mes antes de mi incorporación, eh, Triodos Bank había firmado con CreaSGR el acuerdo de colaboración, pero eh, necesitaban una persona digamos, que lo dinamizara, que entendiera eh, la industria cultural y que eh, pudiera hacer eh, ese puente ¿no? eh, acercándonos. Eh... En todos estos años eh, hemos eh, venido colaborando muy estrechamente. Eh, son muchas las etapas y las fases porque las que hemos trabajado en, en conjunto y, y, por ejemplo, a mí siempre me gusta poner de ejemplo ¿no? como eh, dos organizaciones que están alineadas y que tienen que trabajar por y para la cultura, pues, por ejemplo, en, en la época más dura de la pandemia pues rápidamente, eh, digamos, amparados también por, por las líneas de apoyo que sacó el Ministerio de Cultura, pues rápidamente nos organizamos, eh, firmamos un convenio ad hoc para la parte de apoyo y de liquidez eh, a las industrias culturales durante esos años tan duros y, y en dos años firmamos pues, cerca de 40 millones de euros eh, de micropréstamos, digamos, entre 20.000 y 100.000 euros para apoyar un, un momento que, que era duro. ¿no? Entonces, esto un poco para ilustrar que, que yo creo que es importante que os rodeéis de, de instituciones, de, de apoyo, de, de empresas eh, como nosotros, pues que hasta el final eh, trabajamos por y, y, para la, y para la cultura. Eh, dentro de, de lo que es eh, el, el, la cultura, pues bueno, como apoyamos todo tipo de iniciativas, como ya se han mencionado, pues eh, la parte de audiovisual es muy importante también para nosotros, eh, la parte musical, la parte de artes escénicas, la parte editorial, también la moda, eh, digamos que cualquier iniciativa eh, dentro de, de, de este amplio paraguas, pues es financiable por, por el banco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo contactarnos? ¿Cómo acceder al crédito? Eh, creo que también una característica nuestra es la cercanía y tenemos a lo largo de la geografía española 19 oficinas en, en todas las comunidades autónomas y eh, a través de la página web estamos también muy, muy accesibles. Eh, entonces... Eh, Básicamente eh, nos pedís la, la financiación, nos contáis eh, vuestros proyectos, eh, como decía Mónica, es muy importante la, la parte del proyecto en sí, ya sea pues, de una obra de teatro, una película, un festival de música, eh, porque al final las empresas suelen ser pequeñas, eh, sin grandes ratio de solvencia, de capitalización etcétera, etcétera y, y al final eh, el proyecto pues es el, el corazón de la actividad de la empresa realmente, ¿no? entonces eh, nos centramos también mucho en, en ese análisis a nivel de, de herramientas de, de avales y, y que agilizan la financiación pues como bien he dicho tenemos un convenio con CREA desde hace más de 10 años y, y que funciona de una manera muy muy bien coordinada y ágil, o así lo intentamos en, en la medida de lo posible. Y luego desde Triodos Bank, desde Servicios Centrales, eh, desde Holanda hace unos años, eh, firmaron también el acuerdo con el Fondo Europeo de Inversiones para... Eh, ser beneficiarios de, de esa línea de garantía y poder dinamizar más eh, la financiación eh, a las empresas de, de la cultura. Tienen mecanismos diferentes de, de funcionamiento de cara al banco, pero, pero son las dos herramientas principales que, que tenemos. Entonces, eh, lo que hacemos pues, es estudiar eh, los proyectos, tenemos un equipo de analistas especializados también en, en cultura y eh, pasan por el eh, órgano de riesgos que, que corresponda y, y luego pues, bueno, se va a la notaría, se firma la, la financiación, que depende cada proyecto, pues, tiene unas características de plazo, eh, de garantía, de, de, de subvenciones. Que que haya por detrás o de contratos, etcétera, etcétera. Y sí creo que es importante recalcar que ya se ha dicho aquí eh, el hecho de no ver al sector de la cultura eh, como un sector de riesgo. Para que os hagáis una idea, en Triodos Bank eh, el ratio de morosidad es inferior al 1% y creo que en CREA es, es similar, Mónica, tú corrígeme luego si, si me equivoco. Entonces, para mí este es el principal ratio que, que, que ilustra que, que es un sector serio del cual se puede uno fiar, pero sí es cierto que hay que conocerlo bien, es decir es un sector que no tiene más riesgo que otros, pero hay que entenderlo, pues porque al final, lo que me repito, no se basa en el ladrillo, no es un eh, sector tradicional en ese sentido, se basa en los intangibles, los intangibles tienen una serie de características y entonces simplemente se trata de, eh, de entenderlo y, y, y, y poco más. Eh, entonces por mi parte eh, no tengo mucho más que contaros, el deciros que, que tenéis un, un banco eh, eh, holandés que tiene servicio en diferentes países de Europa, además también eh, en otro, eh, digamos que la sucursal España ha sido pionera desarrollando toda la línea de negocio cultural, pero, por ejemplo, en Alemania y en Bélgica ahora mismo están también muy activos financiando la cultura. Eh, esto también nos permite, más en el caso del audiovisual, por ejemplo, pues una coproducción que haya España-Alemania, pues desde Tríodos-Alemania pueden dar servicio a la parte alemana y desde Tríodos-España damos servicio a la parte española. Entonces, también intentamos en ese sentido eh, eh, dar una solución financiera lo más integral posible. Y, y, y lo dicho, no, no tengo mucho más que añadir por ahora, creo que serán interesantes todas las dudas que, que puedan surgir por vuestra parte. Nos tenéis aquí para lo que necesitéis, eh, somos fáciles de, de contactar y, y de acceder y eh, tenemos... Eh, para operaciones hasta medio millón de euros, un canal digital a través de la página web donde se puede directamente pedir la financiación y para importes superiores pues sería directamente a través de las oficinas o a través de servicios centrales donde, donde yo trabajo. Y, y, y agradeceros eh, la presencia y estoy a vuestra disposición para aclarar todo lo que sea necesario. Muchas gracias María. Eh, estupendo, han salido ya un par de cuestiones que las, las eh, responderemos al, al final y entonces una vez que ya nos han explicado las dos entidades bueno, que, eh, a qué se dedican y cómo podéis contactar con ellas y cómo os pueden ser útiles, vamos a dar paso pues, a los casos prácticos, a las, a las personas que han tenido la experiencia de, eh, de recibir estos avales. En primer lugar eh, tenemos a Albert Recasens, el director de la Gran Chapel, al que Teníamos muchas ganas, llevamos años intentando que él eh, participara como caso práctico en una de nuestras jornadas porque, porque es un... Eh, él ha tenido la experiencia con CREA desde hace muchos años, eh, por fin lo hemos conseguido y bueno, es un, un, el director de La Gran Chapel, que es un, un eh, grupo de música antigua sacra eh, muy importante en, el, en nuestro país y que, y que nos va a contar que, que, que cuál ha sido su experiencia con, con CREA, así que nada, adelante Albert, bienvenido Muchísimas gracias María y muchísimas gracias a, a, a todas las instituciones y a CREA por por esta invitación que he aceptado muy gustosamente a pesar de, es cierto, siempre unas agendas complejas y, y difíciles. Bueno, yo me presento, eh, soy musicólogo de formación, investigador, eh, tengo, dirijo una, una empresa que es Lauda Música y al mismo tiempo eh, también estoy vinculado al mundo de la investigación en la universidad. Eh, con en el ICS de la Universidad de Navarra eh, digamos en esta, eh, en este deseo que creo que es muy necesario de vincular eh, eh, investigación y sociedad lo que llamamos la transferencia de conocimiento para nosotros Lauda eh, la empresa es la herramienta que permite que los proyectos salgan adelante nuestra, nuestra labor, nuestro día a día es bien sencillo estamos especializados en el, la difusión, el descubrimiento, la, la, la, la puesta en relieve de la música mal llamada antigua española, la música histórica, es decir, el patrimonio, el patrimonio musical español que eh, no se conoce como, como debiera, eh, donde existen todavía muchas dificultades para que llegue a la sociedad y nuestra, nuestro trabajo es eh, justamente eh, organizar conciertos, por una parte, con programas de música española, es un repertorio amplio y al mismo tiempo desconocido, como decía, para muchos, y eh, tratar también de que quede un documento eh, para la sociedad, que es la grabación. La grabación... Física que luego acaba digitalizándose y es de acceso para todos a través de las plataformas digitales. Es decir, que dentro de nuestro proyecto también hay un afán de democratización de la cultura, que creo que es muy importante y más en cuanto a música española y más en cuanto a música española histórica, que es algo que... Que, que en gran parte de Europa sigue siendo eh, digamos una, una desconocida e incluso en nuestro país no recibe el interés que creemos que debería recibir. ¿Cuál, esos conciertos, que hay, son, son un número de conciertos al año en función también de, de las temporadas, ¿no? eh, se van desarrollando en, tanto en España como fuera de España. Y solemos eh, grabar un disco al año, a veces son dos tenemos una media más o menos de un, un disco coma dos al, al año. Es un un proyecto, un proyecto que, como digo, hunde sus raíces en la investigación, por tanto, es complejo. Lo digo para, para los que nos escuchen y no, no sean músicos, eh, que no es lo mismo interpretar una música que está ya editada en una editorial alemana, para entendernos, un, un Brahms, un, un Mozart, que eh, tener que acudir al archivo, realizar un inventario, cotejar manuscritos, partichelas, es decir, música que hay que recomponer, eh, darle forma, transcribir, buscar músicos ad hoc, es decir, para esa producción y luego buscar los conciertos, los organizadores programadores en España y fuera que se interesen por ese repertorio y llevarlo al escenario. Todo eso es un proceso muy complejo y puesto que está infrafinanciado en nuestro país, eh, creo que esto va a sonar a muchas personas nos toca hacerle todo somos artistas, gestores difusores eh, community managers y en mi caso además, pues para colmo eh, soy el que investiga y eh, también tiene que eh, responsabilizarse de la edición discográfica entonces yo creo que una imagen vale más que mil palabras, un poco para que los que nos escucháis sepáis lo que hacemos, bueno pues este esto es un disco que lo presentamos ayer en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un disco sobre Carlos Patiño, el principal maestro de la Corte de Felipe IV. Bueno, todo esto, un, un disco, pues con toda una, una, una labor de, de, de investigación de muchos meses, con unos libretos, etcétera, etcétera, bueno, todo esto solo sería posible gracias a la financiación. Es algo que muchos piensan, bueno, los artistas, eso es un desastre, no os preocupáis por el, los dineros, no nada más lejos. Es decir, la, la solidez de un proyecto artístico eh, radica en la buena gestión y esa gestión depende también de la, de la, de la correcta financiación. Y ahí entra... El papel clave de CREA. Para nosotros fue un, un flechazo. Yo llegué a ellos a través del, del Ministerio de Cultura, en los que eh, me, Grial Ibáñez en concreto, un día me comentó, Albert, ¿conoces esta herramienta? No la conocía, busqué en internet y enseguida nos pusimos en contacto con, con CREA, el equipo de Mónica Carretero, que hoy está aquí y que, en fin, ya somos colaboradores de, de, de, de hace años, no pero en ese primer momento, pues claro, como todos, eh, dudas eh, sobre eso, lo que implicaba la, la solicitud, la complejidad, bueno, y es cierto que al principio eh, pues hay una, una, una serie de requisitos, de documentos que hay que presentar, lo cual es lógico, porque ellos avalan, pero estamos hablando de... de de financiación y con lo, con lo cual tiene que haber una garantía y las empresas tenemos que entregar una serie de documentos eh, pero bueno, en fin es algo, es algo normal, todos los, los que tenemos empresa y hemos solicitado un crédito, eh, sabemos que es un, un procedimiento habitual, hay que cubrirse, tienen que cubrirse las espaldas, pero eh, esa, esa documentación y ese proceso ya a medida y a partir del segundo año eh, es algo que se convierte en, en más mecánico, entre comillas, es decir, estamos familiarizados, eh, en nuestro caso yo, somos, somos una pequeña empresa, eso que hemos comentado antes, eh, somos el, el claro ejemplo, somos dos personas, somos una, una pequeña empresa, eh, precisamente muy acostumbrada a tener que lidiar en muchos frentes y eh, estoy, digamos yo, como como, como responsable artístico, soy el que dirige el conjunto musical, a Grand Chappell, el que edita todo esto que he comentado. Y luego está Ana Ibáñez, que es la, la, la responsable de administración, que es la que se, eh, se encarga de eh, realizar todos estos trámites. Entonces, eh, toda esta documentación, como digo, no es más que la que pueda pedir cualquier um, banco, pero con unas facilidades y, uno, y unas condiciones mucho mejores. Así rápidamente, se puede ver en la página web, ¿no? está la propia solicitud del aval, la, la autorización que tiene que dar la, la, la empresa para que, crea Solicite el informe al Banco de España, a CIRVE, fin fotocopias o, perdono, o digitalización de, del CIF, del balance y la cuenta de resultados del ejercicio anterior, el impuesto de sociedades de los últimos dos ejercicios, las liquidaciones del IVA, el modelo anual del IVA y luego bueno el pues, eh, certificado de estar al corriente eh, con la agencia tributaria. Eso lo sabemos también todos los músicos. Cuando nos contrata un auditorio o tenemos un, una, un concierto con una institución pública, una comunidad autónoma, un ayuntamiento, nos exigen también estos documentos. Un ¿no? certificado de estar al corriente, también de la Seguridad Social. Lógico, tenemos que acreditar que estamos pagando a nuestros músicos. Y luego el antiguo eh, TC1, TC2, las nóminas y sobre todo un proyecto y en eso no, no quiero asustar a nadie, a mí eh, Mónica me dijo a ver lo que vayas a hacer este año y en nuestro caso pues era hacer una relación de los conciertos que teníamos contratados, de la grabación que estaba prevista y luego también indicábamos si alguno no estaba confirmado, Porque, bueno si, si es a principios de año pues lógicamente hay un margen, eh, pero luego volveré sobre esto, pero en todo momento hay una comprensión del hecho cultural y es algo que, por lo que estoy muy agradecido, es decir, esa empatía, el entender que lógicamente no es un proyecto cerrado, es un, un, un proyecto en curso que puede en un momento determinado añadirse un concierto, es decir, hay una flexibilidad, una comprensión por parte de... De, de CREA y, y de, de todos los que lo hacen posible. Entonces, como digo, no es complicado. Eh, y luego creo que también para mis eh, compañeros o colegas que quieran animarse, yo lo hago de verdad, eh, creo que hay que insistir mucho en el concepto. Es decir, a CREA nosotros ni, ni, no le pedimos una subvención. CREA no otorga subvenciones. Lo que hace es adelantar, como bien ha comentado Mónica, ad, adelanta una financiación eh, en unas condiciones mejores que las, de, eh, las que podemos obtener directamente con nuestra entidad habitual a la que solemos todos acudir, pues para, para en fin, que tenemos las nóminas domiciliadas o para, eh, para una, un adelanto también de cantidades menores o en las que tenemos, realizamos nuestros pagos para nuestros conciertos, a nuestros músicos, a los alquileres de instrumentos, etcétera, etcétera. Eh, para eso, eh, brevemente, me gustaría Recordar cuáles cuál son las características de las subvenciones de esta financiación que tenemos eh, conjuntos como el mío, de música, pero que también hago extensivo a las compañías de, de danza o de teatro. A ver, en España, eh, a diferencia de otros países, las subvenciones eh, se pagan eh, al final del proceso, a posteriori. Es decir, hay una convocatoria eh, a principios de año a veces por cuestiones electorales suele ser incluso ya muy avanzada la primavera, eh, solicitamos, se resuelve eh, muchas veces pues justo antes del verano. Hay, depende, en nuestro caso solicitamos una, las ayudas al INAEM, al Instituto Nacional de las Artes Escénicas, o también a la Comunidad de Madrid. Eh, quien esté en otra comunidad, pues a su comunidad. Las fichas suelen cambiar, pero en general esas resoluciones suelen llegar o bien justo antes del verano o bien incluso a principios del otoño. Imaginad lo que eso supone. Es decir, que estamos comprometiéndonos con organizadores, con programadores y, por ejemplo, no sabemos si vamos a recibir una ayuda para viajes. Entonces, tengo un, a un organizador austriaco, por ejemplo, el Festival de Mel, que vamos a ir este año, que me pregunta en el, en el mes de febrero, a ver, eh, ¿podemos contar, contar con la ayuda del ministerio? Eh, yo antes le tenía que decir, mira, es que hasta finales de año, no, bueno, hasta, hasta, perdón, hasta finales de, de la primavera no podré decirte, pero además cobrarlo va a ser a finales de año. Bueno, pues la herramienta clave es crear. ¿Por qué? Porque adelanta esa, ese importe que, con el que se ha comprometido eh, el, el Ministerio desde la, desde la resolución, pero que pasan unos meses, que para nosotros son, pueden llegar a ser muy angustiosos porque tenemos que dar la cara con programadores que se benefician de esas ayudas estatales o eh, autonómicas y con nuestros músicos o alquileres o fábrica, en el caso de, una, de, un, de un disco, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es una herramienta muy útil, y, pero que insisto, eh, que no es una subvención, sino que es una eh, facilitación al acceso a esa financiación. Es una herramienta muy útil en la que eh, a la empresa cultural le evita algo muy importante, que es descapitalizarse. Se dice así muy rápido, pero en el día a día es algo muy importante. Significa tener una tranquilidad, puesto que crea en el momento que entregamos esos documentos, se estudia, eh, se resuelve, y eh, ya entramos en contacto con la entidad, la entidad financiera, en nuestro caso también Triodos, todo eh, se realiza con mucha rapidez, con lo cual disponemos de ese dinero en nuestra cuenta y a partir de ahí podemos jugar con él, podemos avanzar esa cantidad, por ejemplo, para viajes uh, al, al extranjero o para avanzar un, un alquiler un, o la, la, la contratación de un traductor para un, un disco. Entonces yo me quedo con, con esas partes, eh, esos puntos positivos, el de la rapidez, el que la complejidad, bien, no es un proceso fácil, es ir a la ventanilla y cinco minutos, pero a partir ya del segundo año, eh, cuando es a o sea, con, con la ayuda de un gestor y el equipo de administración de la propia empresa, pues es, es un mecanismo fácil, eh, en cierto modo, y luego. Para mí hay algo muy importante que, que destacaría por encima de todo. Yo siempre lo digo en cualquier en fin. Soy director de conjunto de música. Soy director, pongamos eh, director coral o de orquesta. Siempre es muy importante la relación de confianza con los músicos. Es decir, no se puede transmitir, no se puede comunicar si no hay una buena relación entre nosotros. Pues bueno, yo eso lo aplico a la política y lo aplico a la financiación. Yo para mí lo, lo, lo que destacaría de, de la relación con CREA es la confianza. Desde el primer momento, cuando hubo esa complejidad, entre comillas, administrativa, eh, hubo un trato directo, llamábamos, a pesar de que todos los trámites son online. Pero aquí teníamos unas personas que nos contestaban y si Mónica no podía, tiene un equipo magnífico que cada duda se resuelve. Y cuando hay, eh, pues, por ejemplo, hay que coordinar el encuentro con el notario, porque todo se hace, lógicamente, según los parámetros de, de seriedad administrativa, pues enseguida hay, hay unos correos, hay una persona que, que, que, que está eh, ayudando para, en fin, eh, hay, hay caras, para mí eso es muy importante, hay personas. Que, que muchas veces nos perdemos en los recovecos de la administración. Y bueno, pues solo puedo dar mi, mi, mi, mi más profundo agradecimiento. Creo que, que es una herramienta a la que deberían poder acceder todas esas personas que, está, que estaban como, como nosotros en, en ciertas dificultades en el día a día y que para que tengan más, una mayor tranquilidad. Es así de fácil, una, una tranquilidad, eh, porque nuestro ámbito cultural, del que después podíamos, si queréis, en, el, en la ronda de preguntas podemos ahondar, es un, es un mercado serio, por supuesto aquí se ha dicho, pero es un mercado frágil. Es decir, en España, y solo lanzo el titular para después, España tiene un tejido cultural. Que digamos se ha desarrollado con, con un cierto retraso respecto a otras tradiciones potentes. Pienso en Francia, pienso en Alemania, pienso en Inglaterra o incluso en Estados Unidos, donde hay una, unas, en fin, un mecenazgo que facilita todas estas cosas. ¿no? Entonces, al, al haber esta fragilidad y al no existir, por ejemplo, subvenciones estructurales, los artistas tenemos que lidiar con muchos frentes. Es decir, cada concierto, y aquí no está Ana Ibáñez, ni mi mano derecha administrativa para decirlo, y cada concierto significa una cantidad de trámites con la administración, esto tengo que decirlo, sea, cada concierto se está convirtiendo en, en, en una digamos subida al monte como Sísifo, que cuando estás arriba vuelves a caer, cada vez hay que empezar de nuevo. Hablo de contratar con, cuando nos contratan, ayuntamientos, festivales, incluso fundaciones privadas. Estuvimos hace muy poquito en Santander. Y bueno, Ana estuvo gestionando ese concierto durante meses. Claro, si además a eso le añadimos que hay unos retrasos en los pagos, en general, nuestras administraciones tardan en pagar. Y eso, si me permiten, sería esa, en fin, denuncia, entre comillas, ¿no? Pero crea, y toda, todas estas herramientas para nosotros han, han, han sido realmente una, una tabla de salvación, porque implica que al menos en ese aspecto eh, podemos seguir adelante y luego concentrarnos en otros. ¿eh? Y para no, espero no pasarme del tiempo, eh, paso la palabra al, al siguiente. Gracias, Albert, sí, estupendo. Muy, muy bien, eso, vamos lo has explicado eh, estupendamente. Y efectivamente pasamos al siguiente caso práctico. En esta ecuación es una entidad que ha recibido la financiación a través de, de Triodos. Tenemos a Nati Escobar, que es la productora ejecutiva de Galápagos Medias, un, un caso práctico del audiovisual, que nos va a explicar ahora su, su experiencia. Y cuando termine Nati pasamos a las preguntas que ya estamos recibiendo y recogiendo las todas. Así que nada, muchas gracias Nati y adelante. Hola, buenos días. Bueno, pues efectivamente yo tengo una productora audiovisual eh, corroborada. Que, que hemos sido objeto de ayuda a través de TRIO2. Somos una pyme, somos dos personas, con lo cual, eh, bueno, afirmar lo que se ha dicho antes, que, que para ser beneficiario de este tipo de, de apoyo no hace falta ser una mega empresa ni tener un músculo financiero potente ni nada. Nosotros somos dos. Eh, producimos una película pues, cada dos años o así, o sea que, que somos pequeñitos y muy muy de autor, ¿no? eh, En cuanto al caso concreto del audiovisual, eh, yo os hablaré un poco de, de la manera de financiar eh, los largometrajes. Yo los llamo un poco más de autor, ¿no? Hay una manera que es ir a las plataformas, eh, un cine más comercial, y otros un poco más de autor, que ya pueden ser largometrajes, cortometrajes, ficción, documentales... Todo esto se englobaría eh, en esto que os digo yo. La manera de financiarlos eh, suele ser a través de ventas a televisiones, eh, como puede ser Televisión Española, TV3, Canal Nou, cualquier, cualquier televisión autonómica que, que se os pueda ocurrir. Y, y otra segunda pata muy importante, las ayudas públicas, ¿no? tanto del Instituto de del ICA, del Instituto, Instituto de Cine, el ICEC en Cataluña el IVC en Valencia, en fin, cada comunidad autónoma tiene, tiene su, su propia entidad. Eh, por, por cómo se organiza un, un proyecto de largometraje o de cortometraje, el grueso del gasto suele ocurrir en un periodo muy corto de tiempo. Y, y, y para poder tener el dinero para, para hacer ese gasto en, que, en ese corto de periodo de tiempo, que es el rodaje, eh, lo que una productora hace es eh, coger los contratos de venta a la televisión y la, y la resolución de la subvención mm. e ir a alguien eh, como CreaSger o, en nuestro caso, Trio2, que te adelanta la financiación. ¿Por qué es así? Porque, como decía antes Albert, eh, una vez concedida la, la ayuda de, por ejemplo, del de, Liceo, de Lica, los pagos no son automáticos, no son inmediatos, sino que se, se extienden en el tiempo igual hasta en tres años diferentes. Y la televisión lo que ha hecho ha sido precomprar. Tú le has presentado un guión eh, con, eh, armado pues, con un director o directora, con un reparto, con unas localizaciones, unas fechas de rodaje. Y ellos te dicen, vale, yo te compro esta película, pero obviamente ellos te van a pagar cuando tú le das el material definitivo. Eh, el material definitivo quiere decir que ya lo no has rodado, ya has corregido el color, ya has montado el sonido, ya, ya está todo terminado. Eh, si ese dinero no te viene hasta el final del proceso, eh, no, no podrías rodar, es una pescadilla que se en la cola. Con lo cual, la manera de, de conseguir dinero es ir a alguien como Trio2 que Nosotros en dos de los proyectos eh, hemos trabajado con ellos, conocen muy bien el sector y efectivamente, como comentaba antes María, lo que te piden es un poco el, la estructura del proyecto, eh, tanto la parte creativa como la, la financiera, ¿no? cuánto va a ser el presupuesto, eh, cómo está financiado, eh, bueno ellos se tienen que asegurar que el, que el proyecto se va a llevar a cabo, que no eres un productor loco que que has convencido a cuatro amigos, sino que, que, que la película tiene entidad. ¿no? Eh, entonces tú vas con un con, con contrato de la televisión o televisiones con la subvención y Trío 2 te adelanta el dinero eh, a cambio de, bueno, pues de una, una, una comisión eh, bancaria. ¿no? Y una vez que, que has terminado el, el proyecto de largometraje y se lo mandas a la televisión y la televisión te paga, ese dinero va a a periodos para, para cancelar el, el préstamo, ¿no? eh, lo he dicho al principio, pero esto, confirmaros que, que nosotros somos muy pequeñitos y, y hemos podido acceder a esto, ¿no? no hay ningún requisito previo de que tienes que ser una mega empresa con no sé cuántos empleados, con una facturación anual, no, no, no. Nosotros, ya os digo, somos, somos pequeñitos y, y hemos podido acceder a ello. Y, y sin este tipo de ayuda sería imposible eh, rodar cualquier cosa, ¿eh? porque bueno, toda la, la financiación, como os explicaba antes, viene al final, la televisión paga al final y las subvenciones van llegando poco a poco, con lo cual sería, sería imposible sin ellos y, y poco más. Eh, bueno, que si tuvierais algún tipo de pregunta, encantada. De... Nati, eh, ¿sí? podías contarnos algún proyecto concreto que hayáis financiado a través de, de Triodos? ¿Alguno que hayáis últimamente sí. eh, llevado a cabo? Sí, eh, justo acabamos de terminar de rodar un, una, un largometraje de ficción. Se titula Lluvas en catalán o Lobisón en castellano. Es una, una adaptación de una novela de, editada por Tus Tusquets. Y es un proyecto que hemos coproducido. Nosotros estamos en Cataluña y hemos coproducido con, con una productora valenciana. El presupuesto han sido como unos 800.000 euros. Eh, lo hemos financiado a través de una eh, preventa TV3. Eh, bueno, en realidad han entrado como, como coproductores. Una venta a Canal Nou en Valencia. Eh, la ayuda de una subvención del Instituto Valencia de la Cultura y también nos la ha comprado Televisión Española. Entonces, con estas cuatro patas hemos financiado los 800.000 euros. Eh, hubo, antes de empezar a rodar, hubo parte de la subvención valenciana que ya habíamos cobrado, pero todo el resto no. Eh, con lo cual, con estos cuatro contratos o tipos de financiación fuimos a 2 y descontamos todos estos contratos. Triodos nos ha anticipado lo que nos va a pagar Televisión española cuando les demos el, la película completa, lo que nos va a pagar TV3 cuando les demos la película completa, lo que nos va a dar Canal No, y parte de la subvención del IVC que todavía no está cobrada. Ya hemos rodado, rodamos desde el 17 de octubre al 12 de noviembre, son unas cuatro semanas, eh, obtuvimos la financiación a través de Trio 2 y Televisión Española, TV3, eh, pagarán pues igual a finales de 2023 o incluso 2024, ¿no? cuando ya les hayamos dado el, el producto final, porque ahora después del rodaje, que es cuando se produce el grueso del gasto, pues viene todo lo que es la postproducción, el color, el sonido, los títulos de crédito, los efectos, etcétera. Este es nuestro último caso más reciente que de hecho tenemos en marcha y hemos podido realizar gracias a la financiación de Triodos. Si no, no eh, bueno, lo que os digo, que con los contratos está muy bien, pero son preventas y, y necesitas el dinero para, para poderlo en marcha. Bueno, fenomenal, muy bien. Pues muchas gracias por, por compartir tu, tu experiencia. Entonces, si os parece, eh, ya para todos los panelistas, vamos a dar paso a las a las preguntas eh, os las voy a ir trasladando yo eh, las que ya tenemos en el chat de preguntas y respuestas vale y, eh, lo vamos eh, contestando eh, Elisa Novo pregunta yo creo que esta es para Mónica en Asturias había una SGR que se creó en 2020 pero ahora no responden al correo electrónico y no soy capaz de encontrar el contacto ¿sabe si sigue activa o cómo encontrarla eh, bueno en Asturias cada comunidad tiene la suya sí. en Asturias está Asturgar y, y la verdad es que yo recomendaría, lleva mucho más tiempo o sea que en el 2020 no sé yo creo que en el 2020 a lo mejor la habéis conocido pero vamos lleva muchos más años, entonces sí que os recomiendo eh, si queréis contactar con la SGR de vuestra comunidad autónoma, hay una página que se llama www.conavalsi.com y vais a tener la oficina de, pues igual de Asturias que de otras eh, SGRs con un, un teléfono, un correo de contacto y demás. Si aún así no lo lograrais, yo te diría que bueno, que, que no contactéis conmigo y directamente os pongo, o sea, os remito a alguien. Vale, fenomenal. ¿Vale? No sé, he visto otra pregunta que me adelanto. Eh, si trabajamos con empresas de fuera de España, ah, si ¿sí? no. Los proyectos sí que pueden ser en coproducción, en colaboración, pues por ejemplo a nivel europeo se pide muchas veces participa la Comisión Europea en proyectos que son en, en colaboración. Entonces, eh, podemos, eh, nosotros trabajamos sobre todo con una actividad profesional que está registrada en España. Entonces, eh, si el proyecto luego participa en otros, perfecto, pero siempre, o sea, en Portugal, en el caso de la pregunta, pues... La, eh, en Portugal no podríamos eh, llevarla a cabo. Eh, en ese caso de esa pregunta sobre la entidad eh, portuguesa, quizá María nos puede decir algo, porque al final TRIODO sí que es una empresa que está instalada en varios países. Entonces, a lo mejor, no sé si tú podías aportar algo en ese sentido. Sí, TRIODO eh, es, es una, un banco que está instalado en varios países, como bien dices, pero, por ejemplo, solamente podemos firmar operaciones que están fiscalmente ubicadas en el país donde está TRIODO, uh -huh. es decir, España... Eh, con empresas españolas, Alemania con empresas alemanas, Bélgica con las belgas, etc. Y, y como dice un poco también en, en la lógica y lo que comentaba Mónica, eh, pues si hay una coproducción, con, por ejemplo con Portugal, no podemos financiar a la empresa portuguesa, pero igual si sí hay una fuente de financiación que la podemos hacer líquida, es decir, dar la liquidez a través de la empresa española. Esto lo hemos hecho en algún caso, pues por ejemplo con Francia que no está ubicado Triodos y canal, algún contrato de Canal Plus Francia hemos adelantado o con la RAI en Italia, pero eh, es a través de, de la empresa que, que está fiscalmente en España. Felipe Fuentes para CREA, eh, ¿financia proyectos como la puesta en marcha desde cero de una sala de teatro independiente de gestión privada? Pues a ver, eh, desde cero eh, sí. Ahora, nosotros no financiamos el 100% de todo lo que se necesita por principio. ¿no? Es decir, hay un promotor porque asumiendo el riesgo de todo, si ponemos el dinero de todo, al final parece que realmente los promotores del proyecto somos nosotros y eso lo tratamos de evitar. Entonces, eh, como se ha comentado, o sea, la empresa puede ser pequeñita, puede ser de reciente constitución. O sea, Nosotros trabajamos con empresas que se han creado hace 15 días. Eh, ahí, claro, hay que convencer más del proyecto y hay una parte que tampoco, o sea, cuando dices una sala, empezar con una sala, sí... Eh, cuando ya es comprar un edificio la sala, prestamos a muy largo plazo hipotecas, o sea lo que hace el banco porque lo hacen con una hipoteca y demás es justo donde no nos gusta entrar porque no somos expertos y porque consideramos que al final es una cuestión inmobiliaria que puede tener un destino u otro pero cuando se, bueno, pues se coge gestión durante X años y demás eh, yo te diría que o sea, no nos gusta decir que no, preferimos decir, mira, llámanos, vemos el caso concreto, te hacemos las preguntas por las que nosotros tenemos un poco la sensibilidad de decir, pues mira, sí, pero hasta aquí, con lo cual vas a tener que conseguir algo más... O, o, o lo que necesite el caso concreto. Vale, y Felipe también pregunta: en el caso de presentar el proyecto a, a CREA, ¿son ellos quienes contactan con Triodos o debemos presentar también el proyecto a ellos u otros bancos? Creo que esto es interesante también que comentéis la relación entre vosotros. De, o sea, CREA tra, eh, trabaja con Triodos y con otros bancos, pero bueno, comentad un poco cómo es, ese, es esa relación. Bueno, eh, por nuestra parte la ha comentado María Coronado, o sea, tenemos una relación muy, muy, o sea, una colaboración absoluta y, y en contacto permanente. Entonces, nosotros eh, sí que necesitamos que vengáis a nosotros y nosotros filtramos, estudiamos y luego se lo pasamos a triodos, ¿vale? En el caso en el que se necesite la participación de CREA. Entonces, hay veces que, que nos vienen, o sea, que, que, es la, el, que es triodos quien nos contacta y nos ha dicho, mira, pues tengo este proyecto, pues a lo mejor yo entro así o no, eh, participáis vosotros. entonces la suerte yo creo que con Triodos es que si, si viene de un lado y realmente tiene que venir de otro, pues nosotros mismos se lo vamos a decir a, a, a, al proyecto, a la PYME, eh, pero en general, o sea, vosotros no os tenéis que preocupar de estar como llamando a puertas. De hecho, nosotros, una de las facilidades es... Eh, que, o sea, y de lo que defendemos es que hablamos el lenguaje eh, de la cultura y el lenguaje bancario. Entonces, eh, bueno, pues en eh, la mayoría de los casos eh, es triodos, pero si no lo fuera, pues nosotros no tenemos problema. O sea, nosotros, una vez que venís aquí, y nos dais documentación, se trata de que eh, luego haya que aportar lo mínimo porque ya se lo voy a dar yo a Triodos, ya me estás autorizando tú a que la, la información y el estudio que he hecho se lo facilite, de forma que limitamos un poco el decir el pedir otra vez documentación. Obviamente si no hay una si no tienes cuenta abierta con Triodos algo a ver qué hacer, que ahora comentar, o sea, que, que, puede, que puede completarlo María, ¿no? Pero es verdad que, que no, no se trata de decir, ahora llego y me dan un papel que, que se llama Val y tengo que ir llamando por los bancos a ver dónde lo consigo. No, nosotros vienes y te llevas. Y quedamos en el notario prácticamente, ¿no? Y cuando es al revés, pues hay veces que, que, bueno, cuando nos necesitan, nosotros nos estamos contactando permanentemente, incluso decir, oye, mira, pues en el caso ese, quiero comprar un teatro, pues yo le digo, mira María, esto no es para nosotros, eh, habla directamente con ellos, ¿no? Eh, la colaboración es muy buena y se trata de que todos le saquemos partido, que, que perdamos el menor tiempo posible todos, que nos, nos volvamos locos o lo menos posible. Sí, quería decir en relación a, a la pregunta anterior que había y, y luego enlazo ya con esta segunda, que efectivamente un poco el foco lo estábamos poniendo en, en proyectos culturales. Pero, pero nosotros al final como banco eh, pues tenemos el producto de préstamo hipotecario de línea de crédito y, y esto llevado al ámbito de la cultura pues por ejemplo tenemos financiaciones de pronto una empresa que, que se compra un local se compra un local eh, para tener su, su base de producción allí o, o algún teatro Y entonces si podemos eh, dar esa financiación y, y ahí digamos que el análisis es mixto por un lado es la parte de, de valorar el lateral la garantía la tasación el análisis financiero más tradicional pero también la actividad que va a desarrollar la empresa en ese espacio no o sea que sería ese análisis mixto eh, la parte del el producto de líneas de crédito lo tenemos si bien es cierto que en el ámbito de la cultura no nos gusta demasiado porque eh, la realidad es que casi todas las líneas de crédito salvo grandes empresas que tienen otro músculo financiero las hemos tenido que prestamizar porque al final es una tipología de empresa basada en proyecto. Entonces, no hay problema en dar la financiación al proyecto, eh, incluso en un 100% si, si fuera necesario, pero basada en las garantías y en la estructura del, del proyecto. Y luego respecto a la segunda pregunta, eh, lo que decía Mónica, o sea hay muchos proyectos que directamente nos los vienen de CREA a Triodos, hay otras veces que nos contactan a Triodos y decimos, oye Mónica o, o Pedro, eh, este proyecto como lo veis, pues sí lo hacemos, o incluso a veces es, oye nos metemos pero vamos al 50%, entonces ya eh, está ese, esa relación que al final un poco lo que hacemos es pues intentar ofreceros la mejor solución eh, financiera. Eh, muy bien, Raúl Rodríguez nos pregunta, eh, ¿podéis explicar más sobre las condiciones de devolución de los préstamos de creditriodos? Pues las condiciones, no sé si se refiere a los... ¿Costes o eh, luego, plazos? Luego hay, un, hay algunas preguntas sobre los costes. Eh, habla de condiciones, otros, hay otras personas que han preguntado sobre pues, los costes. Vale, vale. Eh, pues en cuanto a plazos, que es muy importante, ¿eh? muchas veces eh, nosotros lo que, lo que bueno, se ha comentado, estudiamos qué necesita el caso concreto. O sea, si al ver tenemos que adelantar una subvención que no sabemos exactamente cuándo va a llegar, porque, porque no sabemos el día que llega, pues lo que vamos a hacer, pero no le puedo poner un préstamo que tenga que devolver todos los meses, porque entonces es que vamos a estrangular el proyecto que está realizando. Entonces, lo más importante es que el, el préstamo, las condiciones del plazo es como que es un ser vivo, un proyecto, ¿no? Y entonces tiene, tiene unas necesidades y luego tiene una vida, crece y genera ese ingreso, pues puede ser en un año, puede ser hay plataformas que pagan en cuatro años. O sea, entonces el préstamo se va a devolver cuando llegue esa previsión. Yo siempre suelo decir que el préstamo tiene nombre y apellidos. Entonces, pues en general, cuando llegue ese ingreso que se está adelantando, es cuando se devuelve el préstamo. Pueden ser 12 meses, pueden ser cuatro años o pueden ser la necesidad que tenga. Luego, ojo, hemos dado muchos préstamos, como ha comentado María, con triodos. Eh, eh, de préstamos liquidez, en los que ya es distinto, porque ahí sí que tiene un, lo que llamamos una carencia, un periodo durante que no se devuelve el préstamo y luego se empieza a devolver. Entonces, eh, que es una actividad nueva y se quiere hacer, pues eh, no sé, una eh, dar, dar clases, porque la formación, si es de cultura, también se cubre, y entonces es una actividad más regular, que genera ingresos, pues lo que vamos a hacer es que vamos a dar una ayuda en plazo que no haya, o sea, lo que intentamos hacer es que la financiación aparte de que tenga buenas condiciones y te permita centrarte en tu actividad y no en que te falta dinero, pero también a nivel de plazo pues que no, que no estrangule, que no sea una trampa para el propio proyecto porque si yo eh, quiero hacer algo especial y, y sé que voy a recibir un dinero en julio del año que viene, y lo tengo que empezar a devolver en enero, pues es que ya voy mal. Es que hay mucha probabilidad de que impague. Entonces, ¿por qué hay poca morosidad? ¿Por qué hay pocos impagados? Porque una de las claves es esos plazos. Que si yo como Mónica voy al banco, no me lo dan. O sea, es muy difícil, El Triodos te lo puede dar. Pero cuando yo voy a decirle que necesito un préstamo, que lo voy a devolver de golpe dentro de tres años, me miran con una cara sea de cultura o no de cultura, como si fuera un extraterrestre. Entonces los plazos los va a definir qué quieras hacer y qué va a generar y cuándo lo que quieras hacer. Por mi lado, decir o sea, es que es eh, lo mismo ¿no? recalcar lo, lo que ha dicho Mónica. Al final el plazo del tiempo lo determina el proyecto y, y nosotros nos ajustamos a, a ese a ese plazo, lo que es el préstamo. ¿no? Y, y luego también decir, eh, que por ejemplo, eh, eh, es habitual y ahora nos está pasando, a, estamos a 14 de, de diciembre, que tenemos préstamos que vencen el 1 de enero de contratos y por X razones el proyecto se ha entregado más tarde, está entregado, no hay ningún problema, simplemente que, que las administraciones o las televisiones van a pagar más tarde y, y nosotros al final, pues eh, como, como banco que apoya al sector, son préstamos que no vamos a dejar vencer el 1 de de, de, de enero, entonces estamos ahora mismo como locas, todo el equipo eh, para llegar a tiempo antes de del 31 de diciembre para poder firmar todas estas innovaciones. Igual pues tienes que ampliar el, el préstamo tres meses o seis meses y, y, y es lo que estamos haciendo. ¿no? O sea, pues, por, por, por volver a ilustrar eso, que, que entiendes el por qué un préstamo llega a vencimiento y no se puede amortizar, porque te lo justifican con, con la documentación del proyecto y lo que estamos haciendo es novándolos y, y alargando el, el plazo. ¿Hay algún modelo, pregunta Felipe Fuentes, ¿hay algún modelo PDF en el donde se especifica la documentación que debemos presentar o que requiere Crea para el estudio del proyecto? Pues eh, en la página web eh, tenemos eh, información, si no, si nos facilitáis, eh, incluso lo podemos, lo podemos eh, mandar, pero estamos cambiando la página web. No quiero adelantarme, pero en enero... Eh, y va, va, va a ser mucho más eh, intuitiva, más explicativa de sectores, de cómo financiamos mm. y qué información pedimos. Entonces, hay una información que es estándar, que, que Albert ha comentado un poco, de decir que eso sea lo que sea, pedimos siempre porque tiene que ver con la empresa o tiene que ver con el autónomo y demás, con que, es, eh, pues, con que cumple, con, con una serie de cosas, ¿no? con que está registrado, eh, etc y la parte de proyecto pues depende de si es un proyecto audiovisual de si es una librería y qué quieres hacer de si es un festival de música o si es un, un, una edición de un disco entonces pero siempre va a girar eh, en torno a lo mismo no qué cuánto cuesta cuánto necesitas cómo se financia qué genera entonces, en la página web está, pero te diría que si no, comuniques con nosotros. También hay un correo genérico, o sea, el mío es mónica.carretero.com, pero hay uno genérico de correo y, y el, te, te mandaríamos un poco el caso específico, ¿vale? Aunque ya te digo, en la web eh, está, incluso cómo se tramita online, nos puedes llamar también, eh, eh, está disponible. Eh, muy bien, Le, La esta pregunta eh, creo que ya se ha contestado que es para recibir el apoyo la empresa autónoma tiene que estar domiciliada en España o podría estar en otro país de la UE. Ya hemos hablado de que tienen que ser empresas eh, que estén eh, domiciliadas en, en España, ¿verdad? Eso ya lo hemos, lo hemos cont contestado. Eh, ¿pero, ¿Se lleva a crear alguna comisión o porcentaje de crédito, del crédito otorgado por el banco? Eh, más que del crédito, nosotros tenemos nuestro, o sea, nuestros costes que son muy, eh, muy ajustados, o sea depende un poco de la experiencia que uno tenga a nivel de… pero, pero por asumir el riesgo se cobra muy poco, entonces sí que tenemos un, unos costes que es verdad que solo se pagan si realmente se firma, o sea, si estudiamos algo y por lo que sea al final no se firma, pues no se, no se cobra… Eh, tenemos unos costes de estudio del 0,5%, tenemos una comisión anual del 1%. Es verdad que son proyectos que relativamente duran poco tiempo porque la cultura tiene ciclos bastante cortos y en general tenemos la suerte de tener una subvención por parte del Ministerio de Cultura, por la Subdirección General de Industrias Culturales, que este año no hemos tenido, el año que viene mmm, eh, está, está en presupuesto, está aprobada que, que, que lo vamos a tener y se subvencionaría ese 1%. Entonces, digamos que el coste por asumir al 100% del riesgo, bueno, mmm, eh, es eh, súper, súper limitado. Eh, pregunta Felipe Fuentes, ¿es posible simultanear créditos? Es decir, por ejemplo, si se aprueba un crédito para el inicio de una sala, que es el caso que nos comentaba antes él, ¿es posible luego adelantar una subvención de ayuda para a la programación? Sí, de hecho es súper característico. Bueno, en eh, probablemente haya tenido la experiencia. O sea, normalmente los proyectos se solapan. Y entonces, porque en cultura efectivamente eh, son proyectos muchos o sea, anuales, entonces, y tienes sí. varios. Entonces, pues puede haber, o sea, lo importante es que si tiene que ver con el mismo, incluso hay un momento en el que a lo mejor se hace por un importe y más adelante cuando se necesita, pues se hace por otro. Pero no es incompatible, o sea, va, por eso va estudiado el decir, yo tengo bolos por un lado y tengo un préstamo que me ayuda a gestionar la sala o hacer lo que sea, o llevo la programación aquí y aparte me he metido en esta producción de teatro eh, entonces, eso es compatible tener y de hecho nos pasa. O sea, tenemos eh, pues socios que llamamos nosotros eh, en lugar de clientes que son recurrentes, que como, como al ver, que, que vienen año tras año, y, eh, y algunos pues que, se, que se solapan, que tienen préstamos con distintos vencimientos. Por nuestra parte, lo mismo. Es decir, no, no es un problema que se solapen préstamos. Yo siempre digo que mientras haya proyectos no es un problema del, de, de la liquidez, O sea, no tenemos un límite eh, digamos, preocupante por empresas o grupo de empresas, en ese sentido es más importante que, que haya operación. Y, y se pueden solapar, además es que es la lógica del sector, eh, muchos tenéis varios proyectos a lo largo de un mismo año o, o, o diferente tipología de préstamo y lo lógico y lo normal es que, que se solapen, eso no es un problema. Vale, eh, nos quedan como cinco preguntas y terminamos porque ya estamos terminando, ya tenemos que terminar el, el, el webinar. Eh, para María Coronado, ¿cuáles son las características de intangibles a valorar, especificar y detallar? En, no sé en qué tipo concreto de, de proyectos, si es de artes escénicas o es de audiovisual o, o de qué, pero, por ejemplo, en, en el caso de, de audiovisual, eh, eh, es decir, lo que se analiza es todo el proyecto ¿no? y uno de los documentos que tiene que ver con el intangible es los contratos de, de la cadena de, de titularidad de, de, de un proyecto, es decir, que... al al final, una productora eh, tenga cedidos unos derechos de explotación, ya se basen en un guión original o en, en la adaptación de, de una novela, porque al final ese es el principal activo intangible de un proyecto, lo que luego le va a permitir que se transforme en, en una película y se explote comercialmente. Eh, entonces, eh, valoramos ese... Eh, ese, ese, ese contrato o, o cadena de contratos eh, y luego también eh, se pues, eh, analiza el presupuesto, el plan de financiación que es vital porque al final es lo que vas a adelantar y va a ser la principal estructura de garantías ¿no? todos los, los contratos o, o, o las subvenciones o las diferentes fuentes de, de financiación que haya, entonces esos documentos son el, el, el principal objeto de análisis, o sea hay una coproducción, pues el contrato de coproducción, etcétera, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de de, de teatro, pues sería algo similar, eh, eh, al final hay unas fuentes de financiación que tú vas a adelantar y lo que hacemos es analizarlas y que sean coherentes con, con el proyecto. Eh, Lidia Yáñez pregunta, ¿cuáles son las entidades que otorgan ayudas a audiovisual en Andalucía? Yo creo que esta pregunta es, es muy amplia, tenemos creo que, tendremos, que tenemos alguien de la Oficina Media Andalucía también conectado. Eh, yo creo que centrándonos un poco en, en los, los invitados que tenemos en el en el webinar. Eh, eh, sin mal no recuerdo, hay una SGR en Andalucía, ¿verdad, eh, Mónica? Eh, y creo que, que María también ha dicho que tienen una sucursal en todas las eh, comunidades autónomas. Eh, lo que pasa es que no son especialistas en cultura. O sea, muchas veces al final contactáis con una SGR y ella se pone en contacto con nosotros. Pero bueno, eh, obviamente estamos todas, todas somos, hacemos lo mismo, o sea, asumir riesgo de cara a financiación. Y por nuestra parte tenemos oficina en Sevilla, en Granada y en Málaga. Hay, vale, hay sí. representación eh, territorial. Nos está diciendo Lidia, que es clienta de Triodos en Málaga. Y luego también, eh, Lidia, si tienes interés, está Carmen de la oficina eh, Media Andalucía, que te ha escrito también, que si puedes dejar su, tu contacto, le, te informan sobre las ayudas también al audiovisual. Vale, estupendo. Eh, ¿Hace falta alguna antigüedad de la empresa? ¿O apoyáis a empresas de nueva creación siempre que el proyecto venga sostenido por un contrato de ingresos asegurados, aunque sean posteriores? O sea, no, no es eh, la antigüedad, no, no es importante. Es más importante que haya un proyecto y, por ejemplo, algo que que es clave también en el análisis, el proyecto, pero el management. Las personas que hay detrás son, son claves. Entonces es más importante un, un buen management y un buen proyecto que una empresa con una antigüedad. Eh, nosotros igual trabajamos, no es necesario ahora. También es verdad que si viene Albert ver que lleva eh, no sé cuántos años consiguiendo eh, una subvención, editando... Eh, música, investigando y tal, pues obviamente eh, ayuda, eh, pero, eh, pero no es necesario. O sea, la gente que empieza también, también consigue la financiación sin, sin problemas, siempre que obviamente eh, explique, y ahí quizá tiene que convencer un, un poquito más porque no tiene un histórico. En que, lo digo cuando el modelo no es de audiovisual, que a lo mejor ya está prevendido, ¿no? De decir, pues, porque quiere hacerlo, eh, si tiene alguna experiencia o no, de dónde, si trabaja con... O sea, que conozca el sector, eso es fundamental. Si estás en teatro, pues si tienes una producción, necesitas un distribuidor. Entonces, si no lo tienes, quiere decir que tienes que empaparte un poquito más de cómo funciona el sector. Pero no por ser, o sea, antigüedad no exigimos nada. ¿Hay ciertos temas dentro de los proyectos culturales que se suelen priorizar? ¿Priorizáis algunas áreas o...? Por nuestro lado, no. Es decir, por el hecho de ser un proyecto dentro del ámbito de la cultura, es financiable desde el punto de vista cualitativo y, y no, no hay prioridad a una área dentro de la cultura que, que, que otra. No, nosotros te, tampoco. O sea, obviamente lo primero que verificamos que sea cultura, eh, obviamente que sea pequeña y mediana empresa. Eh, pero después, o sea, lo que sí que es verdad es que eh, pues somos una, nos, también nosotros somos una pyme, o sea, hemos crecido mucho, pero no dejamos de serlo, entonces no podemos abarcar a, a intentar que nos conozcan todos y, y ser expertos en todos los sectores. Entonces, si vienes a nosotros, la misma prioridad, sea de moda, sea de editorial, fotografía, sea de lo que sea. Ahora, nos vas a ver menos en entornos en los que pues, hay sectores que... Que, que tenemos menos experiencia, pues tenemos menos experiencia en galerías o tenemos menos experiencia en, en algunas áreas. Tenéis acuerdos eh, para crear. Tenéis acuerdos con empresas que estructuran aportaciones de inversores con créditos fiscales o esos acuerdos los hacéis con la productora y el banco. Tenemos eh, acuerdos con eh, empresas que estructuran. Ahora la financiación va a la empresa que produce, eh, pero sí que tenemos acuerdos. Y bueno, pues se aglutinan, eh, en el fondo aglutinan y nos sirven para, eh, pues para verificar o dar credibilidad eh, al eh, el tema de, de inversores fiscales, cada vez se mueve más en el audiovisual, no solo, también en el espectáculo en vivo, o sea, en música, eh, teatro, danza... Eh, y, y entonces, pues sí, tenemos, eh, colaboramos con muchos eh, despachos que bueno, pues, eh, garantizan que las cosas se hacen como se tienen que hacer para cumplir los requisitos y que los inversores no tengan, eh, no tengan riesgos y a la vez manejan un pool de inversores. Entonces, sí, eh, trabajamos... Eh, mucho, sí. Vale, eh, tengo dos preguntas más. La última ya que ha entrado, eh, no, la, la, la, o sea, las que estamos entrando ahora ya las vamos a dejar porque tenemos que terminar. Eh, había una sobrecostes en el chat que ya se la ha respondido Mónica. Eh, también pregunta Sebastián Gil si esto es factible para asociaciones sin ánimo de lucro. Eh, sí, eh, sí, además, bueno, ma, María, coronado os voy a decir porque es que con el COVID teníamos un montón de identidades, eh, de asociaciones, de fundaciones y de, y de todo. Entonces, eh, lo que es importante siempre es que lo nuestro no es la subvención, o sea, no es lo que va a mantener viva la asociación, o, pero como tipología de entidad eh, cualquiera. O sea, que cualquier persona jurídica, asociación, fundación, eh, es susceptible de, de tener una financiación. Y la última. Eh, ¿Cuánto suele durar el proceso desde que se solicita la financiación hasta que se otorga, una vez que se facilita toda la documentación? En nuestro caso, eh, yo siempre digo, una vez tenemos toda la documentación, y recalco de toda la documentación, porque hay veces que te van llegando los documentos con cuenta gotas, depende también el, el, la complejidad del proyecto, de la operación en sí, pero eh, una vez del que tenemos todos, pues igual en un, en un mes estamos firmando. En, en nuestro caso, como banco, sí es importante, yo siempre digo, en paralelo a la solicitud del proceso de financiación, empezar también con la solicitud de la apertura de cuenta, porque a veces es un trámite que puede demorar luego, teniendo una operación aprobada, puede demorar eh, la firma de, de la misma operación. Y, y son unos trámites bastante burocráticos, la verdad, un poco tediosos. Yo daría la misma referencia. O sea, hay veces que se alargan bastante, pero se alargan porque como en la cultura se es multitarea, pues claro, lo que es muy difícil es estar viajando y a la vez presentando documentación y demás y entonces eh, cuando nos conocemos mucho es mucho más ágil y hay veces que, pues, que bueno, seguimos en dos semanas estar filmando, pero daría como referencia a un mes también. Vale, eh, pues muchas gracias. Hay alguna pregunta que ha quedado sin responder, pero os, les, os animamos a que contactéis tanto con Crea como con Triodos para una mayor asesoría, digamos, una cosa más personalizada de, para vuestros casos personales. Eh, y nada, doy el paso a, a Augusto para que cierre la, la sesión. Pues nada, estaba aquí muy atento yo también, como uno de los asistentes más, porque ha habido un montón de cosas que es verdad que nos interesan y que nosotros podemos difundir con todo lo que ha dicho María Azcona de que cuando Crea llevó el... el, el el aval financiero hicimos eh, la ruta por, la, por el territorio nacional, o sea que es verdad que lo promovimos, si recordáis acordáis, en todas las comunidades autónomas, especialmente en aquellas que tenían una, una, una oficina media, que están aquí nuestros, nuestros colegas y que efectivamente ya allí también invitaron ellos a las SGRs eh, vinculadas a la comunidad autónoma, pero co como ha dicho también Mónica, no todas están obligatoriamente vinculadas al, al, al sector cultural, o sea que la mayoría de las veces pues, las pueden rederivar directamente a CREA. Por otra parte, también confirmo lo de que teníamos muchas ganas de que viniera Albert Recasense, ¿eh? porque fue el primero, le hemos puesto... Muchas veces, como ejemplo de buena práctica y porque abre un poco el el, el, el, el digamos el, el, el horizonte o el prisma, porque es verdad que todos estos temas financieros y lo mismo ocurre también con nuestro programa Europa Creativa, la gente cree de una manera, yo creo que no muy correcta, pero bueno, que todos hemos pensado. Así que van vinculados a las nuevas tecnologías, a las grandes empresas, a todo lo que está muy en el terreno del I. +D. Y, ¿no? Pues esto es una orquesta barroca, que como dicen, no es música antigua, sino es una orquesta barroca, es música muy actual, pero que es un potencial solicitante y que Mónica siempre ha dicho que además la enorme eh, capacidad que tuvieron de retirar el dinero y que es, es de fiar y de fiar y de fiar, que el sector cultural, esa idea preconcebida que se tiene de que no se sabe muy bien que, que, que son bohemios y que el tema de los dineros no lo controlan, pues no es verdad, es un estereotipo a abatir. A, a y luego, pues nada, dar las gracias, por supuesto, a los ponentes, fundamentalmente, que son los que han llevado el peso de toda la sesión informativa, a María, a Mónica, a Nati y a, y a y Albert, lógicamente a nuestra compañera Isa, que ha estado ahí en toda la cocina y en toda la parte de, de las preguntas y las, y las respuestas, a Nacho, que es el que ha llevado la parte técnica, y no os olvidéis, por favor, de rellenar la encuesta, que nos viene muy bien. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta la próxima, que os volvamos a convocar. Ya. Nosotros con nuestra cuenta, desde Europa Creativa Cultura, y está muy atento a nuestra newsletter, que tenemos muchas cositas que contaros.